Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. ¿Os va a explotar la cabeza con estas cosas? Bueno, ayer ya comenté una de ellas y es que tal y como se plantea, tal y como parece que se está planificando, eh, cercano al, al próximo halving eh, tendremos las primeras rebajas de tipos de interés, interesantes <ríe> en, en, en los mercados. Eh, Esto es una casualidad, yo no lo sé, no lo sé, vale, ya sabéis que no creo en las casualidades, pero sí que es cierto que aunque no sea exactamente en ese punto, estamos hablando de abril del 24, de momento parece ser que todo el, a lo largo de todo el 23 se subirá. X y se mantendrán, pero bueno, yo pienso que empezarán quizás a bajarlo un poquito antes. ¿Qué pasa? Que tampoco creo que los vayan a bajar demasiado y que cada vez que bajen los van a mantener durante un tiempo. Entonces, aunque a finales del 23, por lo que fuese, porque cualquiera se crea esta gente, eh, bajasen un poquito, sí que a primeros del 24 posiblemente sea donde tengan que empezar a bajar. Ya no solo por eh, el hecho de... ...de que se van a cepillar la economía... ...evidentemente, esto ya lo, lo sabemos... Eh, ...sino... ...que aunque... Eh, ...si no quieren terminar de arruinar los países... ...tendrán que tener algún tipo de política expansiva... ...sea como fuere esa política expansiva... ...siempre afecta al mercado de las inversiones... ...y tampoco la pueden llevar mucho más allá... ...aunque sea, haya un riesgo... ...de que posteriormente... ...un año después... O, una, o dos, como pasó en los 70, vuelva a meter un pepinazo otra vez la inflación y tenga que volver a castigarnos un poco más por nuestros malos actos. Que la culpa, ya sabéis, que siempre es del consumidor, siempre es de los demás, siempre es de las empresas. Nunca es de ellos que gestionan como el puto culo todo lo que hacen. En fin, eso es lo que hay. Ahora, esto que os cuento, que es ese regalo que le vais a hacer a Hacienda, es, ¿por qué pensáis...? Real, vamos, primero, ¿realmente pensáis que Hacienda no ha tenido tiempo de hacer un 721 en condiciones? ¿Alguien realmente lo cree? Pero bueno, en primer lugar como ha habido alguien que lo ha preguntado, os voy a decir dice la pregunta debería ser que si no ha cambiado a Fiat sus criptomonedas, pues no tiene por qué declararlas, tenga o no beneficios falso, falso es decir, si tú has hecho una operación y aunque hayas cambiado a Ethereum y no hayas cambiado a Fiat o hayas cambiado a Tether, o hayas cambiado a USDC, a cualquier stablecoin, a cualquier otra cripto, has sacado un beneficio o has sacado una pérdida, lo tienes que declarar. tiene la obligación de declararlo. Punto. Esto es así. ¿Es un desastre? Ya lo sé. Esto es España. lo que tiene. No sé cómo funcionará en el resto de países, por ejemplo, en Latinoamérica y demás, con todos los errores que hay. Si alguno no les explica, pues estaría bien, para ver si siguen nuestro mal ejemplo. O hay otros ejemplos en los que, bueno, pues poder guiarse. Pero eh, esto es así. Ya está. A partir de ahí. La jugada de Hacienda. Yo os voy a plantear lo que yo creo. ¿Vale? Eh, luego vosotros ponedme en comentarios si pensáis que puede ser por esto. O que son así de imbéciles y inútiles. Pero yo no lo creo. vale. Yo no creo que sean... A ver, tienen sus deficiencias, tienen sus historias. Pero yo no lo creo. Entonces... Esto es muy sencillo. Yo por qué le quiero poner un impuesto a las criptomonedas? Pues para ganar dinero, evidentemente, para sacarle partido. Ahora bien, si yo resulta que ese impuesto lo saco adelante, en el momento en el que se han hundido, tengo miles de inversores con pérdidas que pueden eh, acumular y luego declarar y desgrabar a lo largo de cuatro años. Eso a mí me interesa como hacienda. O me interesa que, bueno, digo esto, el que no haya declarado, pues no declara, soy un poco laxo, y a partir del año siguiente, que ya eso va a empezar a volver a subir, posiblemente, ya les meto el palo. ¡Ostras! Es que la diferencia es muy grande. Es decir, eh, claro, se han retrasado tanto que les toca en año de ostión que te crió. Que la gente declare las criptomonedas del 23 no les interesa absolutamente para nada. Son pérdidas. ¿Por qué? Porque el sistema impositivo español, que es una castaña, vale, te va a decir el valor que tengas a final de año. Y aunque tú no hayas movido nada, aunque tú no hayas movido nada, si declaras una pérdida patrimonial, de aquí a aquí, con una pérdida patrimonial del 70% en criptomonedas, por ejemplo, en Bitcoin, se desinflan y se cagan vivos claro es que ahí está la, cuesta, está la cuestión y tú te puedes deducir a lo largo de cuatro años esas pérdidas patrimoniales en los beneficios que tengas en los consiguientes años entonces no les interesa para nada que ahora haya miles de personas declarando esas pérdidas mejor hacerse los locos, dejarlo pasar y a partir del año siguiente ya veremos además como tampoco tenemos una legislación en la Unión Europea tan clara, tan clara pues quizás tampoco interese. No sé, ya me contáis lo que pensáis vosotros sobre todo esto, yo creo que esa es la realidad, no es que no hayan tenido tiempo ni hayan sabido hacer y hayan tenido demasiada información en los 721, que también, que posiblemente haya una causalidad ahí, pero me parece que la causa real está en que no interesa que se declaren, y cuanta menos criptos se declaren este año, del año 23 y dos, perdón, del 22, mejor para la hacienda española porque si no, luego pierde dinerito. Y esa es la realidad, eso es lo que, yo, lo que yo creo. Bien decía Keynes, no una frase que yo creo que es muy famosa, y es que evitar los impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensa. Bueno, yo creo que hay algún otro, que otro esfuerzo intelectual que también tiene recompensa. Pero bueno, ese es uno de ellos. Venga, comenzamos. <música> Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, tenemos ahí al sp 500 dentro de, bueno, esta línea, esta, esta, esta, esta, esta, estos mínimos, ¿vale? Que va marcando, ascendentes, y estos máximos que también que va marcando, descendentes, después de una caída. Esto normalmente lo que nos indica es una bandera de osos para volver a caer normalmente, no se cumple siempre evidentemente, ahora bien, está dentro de esta estructura ascendente puede ser también una caída, si hay ruptura de la resistencia, sí que irá a la siguiente, que es la línea de tendencia que tenemos ahí, vale, esto en cuanto al SP500 ya habíamos visto esta mañana, que estaba siendo bastante afectado por la caída de Microsoft, que eh, bueno, pues sigue, sigue cayendo esto es como las pilas Duracell, y duran, y duran, y duran y no es publicidad, vale vimos que tuvo un gap importante, ayer cayó un 4 y pico, hoy está cayendo otro 2,61%, eh, interesante. Vamos a ver cómo llega a la zona de los 2,14. Si no llega a ella y empieza a rebotar antes, bueno, pero me extrañaría bastante. Bien, eh, dicho esto, vamos a volver aquí al S&P 500, vamos, para dejármelo marcado, es que si no luego me pierdo yo con mis, con mis propios gráficos. Eh, bien. Bitcoin. Bueno, pues Bitcoin, a pesar de haberse venido a tocar la zona de soporte, esta mañana lo veíamos también, ¿vale? que bueno, pues había, había se venía aquí a intentar a ver si la rompía, ha cogido dinerito ras y se nos ha ido para arriba. Bien, eh, tenemos otra vela doji. Ahora, ¿qué pasa? Pero fijaros en una cosa que pasa con el volumen. vale De momento no está mal, la, la zona de soporte está funcionando perfectamente, pero... Eh, fijaros que aquí tenemos este volumen en esta vela, este otro volumen en esta otra vela y este volumen en toda esta vela. ¿vale? Es un volumen muy similar, prácticamente idéntico. ¿Casualidad? No lo sé. La cuestión es que está entrando dinerito que con ese volumen sí cogimos, seguimos a hacer este impulso, pero a partir de aquí, con ese mismo volumen, no conseguimos tener un impulso más, más allá de eso. Fijaros que además aquí... Tuvimos más volumen, pero claro, también tuvimos un movimiento de ir a una zona de resistencia, 17.000, que no, que no ha convencido demasiado todavía. No estamos siendo capaces de romper esos cierres, se cierren 16.868 aproximadamente, ¿vale? estos cierres que hubo aquí. Si los conseguimos romper con alguna vela de 4 horas, bueno, pues eh, ya intentaremos volver a atacar la zona de 17.000, que es lo natural si el soporte está resistiendo pero ¿qué pasa? que en realidad los porcentajes son muy pequeñitos son muy chiquinines si nos vamos aquí a las velas de diario vemos que justo esta zona es la que queremos nosotros romper que fue una zona de soporte resistencia, resistencia ¿vale? vamos a ver si intentamos romper esa zona de soporte que nos llevaría a la zona de 17818, que es la zona que realmente buscamos, la siguiente zona ¿vale? que va a ser esta, toda esta zona de resistencia que tenemos aquí marcada mientras no pasemos eso no, no hay chicha, pero sí que es cierto que cuatro días al alza cuatro días subiendo el volumen un día de momento de momento a la baja muy poquito, eh, insignificante 0.07, pero sí es significativo el volumen que todavía quedan cinco horas, evidentemente con lo cual pues es probable que llegue muy cerca de este día eh, que la vela termina verde y el volumen baja, bueno, vamos a ver cómo registra el día de mañana y de esa manera, eh, pues ver lo que haya, a ver qué hay en el mercado mañana, ¿vale? Siendo día festivo en muchos sitios, en otros no. Eh, espero, por cierto, que se hayáis portado bien y que los Reyes Magos sean buenos con todos vosotros. Eh, bueno, pues a ver, eh, si alguno le trae carbón... Eso es que tiene que revisar lo que ha hecho el año pasado. Bien, eh... Más allá de esto, si queréis alguna cosa de Reyes Magos, pues tenéis unas buenas ofertas en la web. A cada uno se regala lo que quiere. Dicho esto, la vela que está haciendo está bastante bien. La vela de cuatro horas. Víganos cómo está cambiando, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. A ver si termina con un martillito igual que esta. De momento tenemos uno dos martillos. Vamos a ver si el siguiente es martillo doy. hoy. Todavía le queda una hora, diez. En una hora... ¿Vale? sí que nos está diciendo que bueno pues que igual que hizo aquí este mínimo aquí está haciendo este abrazando también una vela muy similar va a cerrar en 11 minutos y bueno pues puede intentar llevarnos otra vez a la zona de los 10, 1904 que tenemos marcada ahí en, en verdecito en una hora no es muy significativa pero en cuatro sí además toda una zona importante de resistencia bien ethereum ha hecho algo muy muy similar hoy está terminando intentando hacer una vela martillo Tampoco es que hayamos corrido mucho. Pero antes de eso, vamos a ver Bitcoin. ¿qué pasó, ¿Qué pasó en Bitcoin mensual? ¿vale? Porque no lo hemos repasado y creo que es importante. Tuvimos una banda mensual, eh, una perdón, una banda, una banda, vela mensual en noviembre bastante chunguilla. La de diciembre ha sido un martillo invertido. Eso no es bueno. Eso no es bueno y posiblemente, eh, si no este mes, el mes que viene nos pueda mandar a sobarnos un poquito con la eh, medida de 100%. Sería bueno, yo creo que sería bueno, sería lo suyo y sería el, posiblemente ese fondo que estamos buscando. Vamos a ver si lo cumple o no lo cumple. De momento, una cosa que sí que para mí es buena, eh, que no es normal que cambie demasiado, ¿vale? En el, en el gráfico que estamos viendo ahora mismo. Cuando el precio, ya lo hemos visto muchas veces, ¿vale? En nuestra línea de medias, el precio pasa a la derecha, lo normal es que la línea de medias empiece a ir otra vez al alza y el precio poco a poco vaya a ir al alza. Estamos hablando de meses, eh, con lo cual fijaros que si hacemos una curva muy sencilla y volvemos a irnos al azar, estamos en diciembre del 23, en este punto. O sea, ojo al dato. Diciembre del 23. ¿Vale? Bueno, ¿quiere decir esto que cada vez que hay una subida de ese tipo no vamos to the moon? Bueno, pues fijaros cómo aquí. taca... taca, taca, taca esta zona que vemos aquí es febrero del 19 fijaros qué rápido ha pasado todo ¿eh? de mes, si lo vemos en meses ha pasado muy rápido pasamos los precios a la derecha, empezamos a subir tuvimos la cripto primavera que es esto recorte y bullrun ahora igual que aquí caímos caímos un bache subimos, caímos caímos un bache, subimos, caímos ¿vale? a partir de ahí una vez que los precios entran a la derecha podemos empezar de una forma más lenta o más suave, dependiendo de las circunstancias, porque estamos en circunstancias completamente nuevas para Bitcoin, volver a ir a alza y tener nuestra cripto primavera, que para mí creo que todavía le queda, eh, pues eso, hasta la primavera. Ya sabéis lo que opino de eso. Una subidita maja, más o menos maja, y vuelta atrás. Y yo creo que esto, un, un perfil muy similar, es lo que vamos a hacer. Ya lo, ya lo ampliaré en el, en el VIP. Eh, y con los alumnos. Eh, bueno, en semanal. ¿Qué ha pasado en semanal? Bueno, pues que tuvimos una semana rojilla ya ahora estoy intentando irse al alza, pero fijaros lo plano que estamos. Fijaros lo plano que estamos en semanal. Cada vez que tenemos una planicie de esa, bueno, intento al alza y nos vamos abajo. Eh, fijaros esta planicie que hubo aquí en semanal. ¿Vale? Fijaros aquí una planicie. ...también en semanas... Eh, ...evidentemente alguien me puede decir... ...bueno, aquí también la hubo... ...y nos fuimos al alza, por supuesto... ...por supuesto, totalmente de acuerdo... ...entonces, pero... ...bueno, aquí hay otra, un poquito a la baja... ...y al final, arriba, pero bueno... ...estos fueron circunstancias especiales... ...me preocupan cuando es en un mercado bajista... ...yo tengo que compararlas con un mercado bajista... ...no con un mercado alcista, ahora bien... ...también pueden ser previas... ...¿vale?, previas en unas semanas a empezar esa cripto primavera que esperamos. Aquí en este caso, digamos que la vela que marcó el antes y el después fue la del 4 de febrero del 19. esta. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a tirar hacia arriba. Vamos a ver qué pasa este... Vamos a ver qué pasa esta vez eh, y si hay algo en el mercado que lo impulse de verdad, porque de momento... De momento no. Me, me gusta más la mensual. Me, a ver, en el medio plazo... Vale, ya sabemos que bueno pues esto hasta que, hasta que esto gire, aunque aquí giro de golpe, fijaros, vale, que es la que estábamos viendo, justo la de febrero, eh, este es el mes de febrero del 19, y a partir de ahí, para arriba, re, re, retroceso, y otra vez para arriba, estos retrocesos, este retroceso, es el quitando la, la gran caída, es el que mejor mmm, debemos de aprovechar para el punch posterior, ¿vale? Más allá de eso, bueno, pues repasado y visto. Eh, creo que lo que os quiero decir está bastante claro. Ethereum, bueno, pues ha hecho una, una vela muy similar. El total market ha caído, ha caído también, eh, eh, lo vemos aquí en rojito, no demasiado, pero bueno, un eh, 0.40. No está mal la dominancia de Bitcoin subiendo nuevamente. Aquí la tenemos. Eh, bueno, pues eh, es lógico. Después de haberse venido a este punto de pivote, intenta volver al alza. Si es capaz de pasar la línea moradita otra vez, pues seguirá al alza. Si no, después de hacer el pullback. Volverá a la línea de tendencia y a este vértice con este máximo, con este vértice que tenemos más o menos aquí marcado, con esta siguiente línea moradita y justo además con la línea de tendencia. Creo que es una zona bastante lógica de paradiña. Más allá de eso, eh, bueno, pues el dólar index ha subido, ¿sabes? aquí lo tengo en semanal, porque ya la media de 50 es muy importante, si la pasa o no la pasa esta semana. El diario ha metido un pepinazo interesante, abrazando la vela del día anterior. Ya teníamos esta, ayer eh, tentó otra vez eh, y no pudo con la EMA20, hoy la está rompiendo. ¿Qué significa esto? Que lo más probable es que se nos venga la siguiente, ¿vale? Por lo menos a la zona de los 105,666. Uy, 6, 6, 6, es el número del diablo. Y a partir de ahí, bueno, pues ya, ya Dios tira, vamos a ir viendo cómo, cómo sigue el avance. Por su parte, las altcoins, evidentemente, con la subida de dominancia de Bitcoin y con la caída del mercado, pues ah, sufriendo unas cuantas. Eh, tenemos PreSearch eh, con un 10% al alza, va por los 4 centavos de dólar otra vez. Muy bien. Eso está muy bonito. que A ver si va poco a poco recuperando centavos de dólar, centavos de dólar, centavos de dólar. Los seguimos recomendando y los seguimos recogiendo porque son gratis. Gratis. Buscador gratis. En vez de buscar en Google, buscas en Presearch, Ya está. ay oh, es que me lío! Bueno, bueno, si te sobre el dinero, a mí no. Eh, yo soy pobre. Entonces los pobres tenemos que hacer estas cosas. Chili Aquí lo tenemos, 6,69. Bien, después del mundial que le ha sentado como el culo, pues intentará ir arriba. Si, a ver, ha, ha llegado a la zona de mínimos en el RSI también, entonces es probable que se nos venga al menos hasta los eh, 0,1440. Este punto de pivote de aquí, ¿veis? Esta zona que tenemos aquí, punto de pivote, bueno, pues eh, más o menos esa zona eh, de los 0,14 debería de intentar por lo menos eh, ir alza poco a poco. Eh, ¿Quiere decir esto que yo lo haga ya? No, a lo mejor te viene, te hace un doble suelo o te lo y luego va por ello, ¿vale? Pero de momento, fijaros que es muy tendencial. Es decir, cada vez que llega a la parte superior del RSI y llega a la parte de abajo, al final, aunque aquí te haga las 12-13, te hace casi un mínimo inferior, pero luego es muy tendencial. Vuelve otra vez a la parte de arriba y aquí te hace la misma 12-13 que te hizo abajo, te la hace arriba, ¿vale? Con un doble techo, un techo más alto, aquí fue un más bajo, eh, y vuelve otra vez a la, a, a abajo, se apoya en el soporte. Tendencia, otra vez arriba, una vez que está arriba, vuelve a jugártela. ¿vale? Pero, tendencial, otra vez hasta abajo del todo, boom. con lo cual una vez que ya está abajo del todo, ya ha hecho un toque y dos toques prácticamente eh, el, el coger un largo aquí, puede que luego dentro de un tiempo te haga un cort, una, una zona un poquito más baja y después ya lo cojas, ahora dice, bueno, no sé, es que puede tardar en hacerlo eh, un mes, un mes y medio, ostras ya, pero es que, tener en cuenta que desde donde estamos ahora mismo ¿vale? A, ah, eh, el 0,14 es un 33% y si se viene a la línea eh, verde que tenemos marcada, donde se ha apoyado varias veces, es un 58%. Me da igual que sea un 50% o un 40%. Es que me, o sea, no sé, si para ganar un 40% no puedes esperar un mes, un mes y pico, pues chicos, creo que sea a lo mejor hay que hacérselo mirar. ¿eh? Bien, eh, dicho esto, pues bueno, tenemos Do, Noya, Dom, Sec también por aquí... RSR y poca leche más. Si empezamos a bajar rápidamente, bueno vemos lo, que los axis se salvan un poquito también de la, de la quema. Kusama también contra el euro. Eh, aquí tenemos los axis contra el Títer. Warner eh, también un 2%. Y a partir de aquí ya poca chicha. ¿vale? Y enseguida empezamos con bastantes números rojos. ¿vale? Eh, que bueno, pues aquí están. Jodiendo. Brava sí que hay unos cuantos números rojos en el mercado le ha afectado un poquito a las altcoins bueno, pero tampoco hay demasiadas pérdidas, fijaros que además la, las mayores pérdidas las tiene quien los library gates, que es dinero gratis bueno, pues algo más normal, acaban de perder el centavo de dólar, a ver si lo vuelven a recuperar, que estaría bastante bien eh, Atlas bueno, una faenilla de Atlas un 14 y pico por ciento, que es una pasta bueno, o sea, muchas veces, ¿pueden bajar más las altcoins? pues fijaros si pueden bajar más menuda, menuda la que lleva Atlas o sea, lleva una pues para ir desapareciendo del mapa ni más ni menos, ¿vale? Pero está en su zona de mínimos, ya dijimos, ¿no? Normalmente estos, cuando llegan a la zona de mínimos o desaparecen o meten, empiezan a meter un rebote y vuelven otra vez a esta zona de inicio. Y eso es, eso es una pasta, es decir, ¿dónde estamos ahora mismo? Ahí estamos hablando de un 169%. Pero bueno, como no sabemos si lo va a hacer, es un poco, como decía el italiano, un poco una lotería. Eh, y bueno, pues tenemos Cirrus, Planet, LPT, FED y CTSR, Flow... Ethereum Classic, que parecía que salía al alza ayer muy potente, hoy baja un 3.38, pero vamos que después del alza que tuvo ayer es normal, después de subir un casi un 21%, eh, pues bajar un 3.28 tampoco es tan, tan malo si hace una banderita aquí, para a, alcanzar otro punto de vista, otra, otra zona de resistencia, la zona de 21, más o menos, un poquito más abajo, sí, 21, 21, 21, y medio, eh, pues oye, Tampoco estaría, tampoco estaría mal. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, las pérdidas tampoco son muy grandes, pero bueno, sí que hay mucho, mucho rojo rojillo en el mercado eh, infiltrado. Mainframe, nos lo han quitado de aquí? Pues venga, vamos a quitarlo, así, ya. No tenemos nada que nos fastidie. Bien, dicho esto, poco más que añadir. Eh, chicos y chicas, vamos a ver cómo termina hoy Bitcoin y con que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.